pero qué pasa mi gente de youtube sean bienvenidos otra vez a un tutorial super que fácil y sencillo de bueno voy a enseñarles cómo obtener o cómo comprar el paquete de skins clásica de mortal kombat 11 y bueno lo primero que tienen que hacer actualmente es llegarse eh, venir aquí a la parte donde dice mortal kombat 11 ultimate dan flechita para abajo otra vez flechita para abajo y vamos a donde dice PlayStation Store, correcto? Una vez que estamos en PlayStation Store, vamos a ver todo. damos un clic en ver todo, toda la situación. Eh, estas skins que están aquí, a ver, ¿qué dicen las skins? ¿Por qué son esas skins famosas? Para aquellos que tienen más de 20 años, dice que el paquete de skins de película clásica de Mortal Kombat obtienes eh, un viaje de vuelta a los 90. O sea, para aquellos que han visto la película de los 90, con este tributo a la película original de Mortal Kombat. El paquete de skins de película clásica de Mortal Kombat incluye la imagen y voces de los personajes de la película de 1995. Christopher Lambert como Raiden, protectora de la Tierra. Linden Ashby como Johnny Cage, combatiente de Hollywood. Y Bridget Wilson Samprat como Sonia Blade, del que va rumbo a la isla de shang Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente estar aquí en agregar el carrito, en comprar para aquellos que no sepan, o sea, se pregunte cómo diablos tengo su skin clásico obviamente esto no es gratis es de pago porque aquí han invertido voces, personajes y todo lo demás entonces esto no es completamente gratis esto es un tutorial de cómo simplemente hacerlo así que agregar el carrito, dan clic en, en agregar el carrito y ponen en continuar para finalizar la compra, compra en esta situación y bueno a continuación voy a censurar eh, ustedes no pueden ver este código eh, si sí, damos clic en confirmar compra y listo señores eso es todo lo que tenemos que hacer damos clic en descargar ahí se está descargando los disfraces o skins como ustedes quieran llamarle y bueno vamos a ver estos skins preciosos y bellos a continuación entonces en el juego pero qué pasa mi gente de youtube bueno acaba de salirme la imagen de la liga de combate ya está disponible la liga de combate y seguimos en esta situación de ver el, los skins que me dieron y toda la situación vamos a ver los skins y no solo eso son casi 2 gigabytes de contenido porque tenemos las voces de los personajes de los años de los 90 ok vamos a ir a el primero que todo debemos ir a donde Raiden, porque Raiden tiene la, la skin más copada de todas ahí tenemos las skins completamente nuevas que me han llegado que me he descargado mejor dicho ahí tenemos wow, o sea es igualito definitivamente ya se ha pasado Netherlands Studios con estas nuevas skins que me costaron 5.99 perfecto, perfecto, o sea definitivamente están hermosas esas skins Pienso que yo me quedaría con esta clásica Esa me gusta, la clásica Perfecto, tenemos esas skins Luego en estos momentos vamos a ir a las nuevas skins de... De... Sería... Sonia Blade O Johnny Cage Vamos a Johnny Cage La nueva skin que tenemos de este tío de Johnny Cage Aquí está Tenemos de la película clásica que eran las típicas gafas que costaron 500 dólares el típico pantalón encima de, la, de las caderas subido por más arriba que el, el ombligo mejor dicho entonces también tenemos esa, esa y esa las skins de Johnny Cage son clásicas obviamente para aquellos que sean, ya tengan más de 25 años estas skins serán súper nostálgicas entonces yo pienso que me quedaría con la que él más utilizaba, que era esta. Esta fue la que más utilizó, inclusive en la pelea, en la pelea de Goro, cuando se encuentra Goro, tiene, o sea, utiliza esta. Perfecto, me quedo con esa skin. Y también voy a enseñarles las otras skins de Sonia Blade que tenemos actualmente. Son estas de aquí. La Sonya Blade clásica. Vamos a ver. Ok, perfecto, perfecto, perfecto o sea, esa Sonya Blade super sexy como en los 90 no ok ok súper guapa esta Sonia Blade muy sexy definitivamente me quedaría con me quedaría con algo más clásico algo como esto con esta de aquí sería súper que bien entonces también no solo viene con eso o sea este pack este pack quiero enseñarles que también viene con las voces de, de diálogo bueno, si el video les ha gustado, pues no olviden comentar y suscribirse. Y como ustedes saben, soy Rexor y les traigo el mejor contenido del Mortal Kombat. Hasta la próxima, no olviden comentar y suscribirse. Bye.